En más de alguna oportunidad lo, lo, lo he conversado tanto en contextos formales como con amistades y eh, o sea, mi primera aproximación antes de aprender a tocar un instrumento fue escuchando la música que escuchaba mi mamá y mi papá Juan Gabriel, eh, Ana Gabriel, eh, ese tipo de música con la que se hace aseo en el fondo, en las casas. Eh, Cumbias de la sonora Malecón, me acuerdo, eh, en fiestas cuando era muy niño. Tengo como esa, esa música en mi memoria. Eh, eso es como la primera aproximación. Luego, escuchando la música que escuchaba mi hermano mayor, ahí me metí como en, en, en, en cosas más, eh, más ligadas al rock como Radiohead, Nirvana, Alice in Chains eh, Eso Padre, madre, hermano mayor Cuando entré al, al liceo en Primero medio, se sí, dice en Chile eh, Empecé a tocar guitarra porque de hecho mi hermano mayor me compró una guitarra de regalo y empecé a tocar temas de Nirvana de, de, de esa onda y a las la semanas en que empecé a tocar, quise como experimentar un poco y me acuerdo que la primera canción que hice se llama Cielos Opacos, <ríe> pero tenía 15 años ¿no? y, y aun cuando escuchaba música anglo, eh, después de, de años me di cuenta que esa canción estaba en 6 octavos, que, que es un compás más ligado a la música latinoamericana, a la música chilena. Eh, entonces, como que eh, eh, desde el inicio eh, no, no... Es como que uno no pudiese rehuir de cómo, de cómo palpita eh, el territorio en el que uno nació, en el fondo. Por más música de otros lados que pueda escuchar, eh, finalmente eh, todo ese pulso propio del territorio en el que naciste eh, te determina de alguna u otra manera. Y, y en esa canción, en específico, como la, mi primera aproximación a la composición, eh, sin darme cuenta de lo que estaba haciendo, estaba presente toda esa, toda esa cultura ¿no? como, eh, más cercana, no solo la, la, eh, la radial o la televisiva que. que en esos tiempos de los 90 estaba súper en boga. Nada, lo abracé nomás, lo abracé a mi modo. Eh, trato de investigar constantemente sobre eh, sobre la música tanto en Chile como en Latinoamérica como en el mundo, pero ese tipo de compases del 6 octavo, el 3 cuartos que se, se juntan muchas veces, eh, no, lo abracé nomás y, y, y la mayoría de las cosas que compongo no estoy pensando en hacerlas de esa forma pero salen así ¿no? eh, también diálogo con otro tipo de, de estructuras musicales eh, pero como siempre lo, la mayoría de las cosas que hago surgen de la improvisación ya sea con mi guitarra o con otras personas eh, tengo una base de datos gigantes de... de, de, de melodías ...e improvisaciones que voy haciendo en el cotidiano... ...y a las que vuelvo constantemente... ...para cuando me surge una idea como concreta, ¿no?... ...como... Eh, ...para trabajar sobre un concepto en particular... ...vuelvo a esa base de datos y... ...y, y busco ahí que... ...de lo que ya tengo registrado... ...de, de ese cotidiano... Eh, ...de esa improvisación cotidiana... Eh, ...qué cosa me podría servir para para construir ya algo más concreto ¿no? entonces, hay harta disonancia también en ese porque la, la primera... yo no aprendí a tocar guitarra con un maestro ni, ni con un cancionero sino que explorando la guitarra eh, en el diálogo con mis compañeros eh, que ninguno sabía tocar entonces empezamos como a sacar a oído cosas eh, a, a la vista también de ahí que hay una, un nexo, aunque mi familia es del, en mi pa, familia paterna es campesina, eh, yo nací en la ciudad, pero de todas maneras en esa forma de aprender hay un nexo con la oralidad, con la forma de aprendizaje oral, eh, que es a través de escuchar, de mirar eh, y de, de, de experimentar también, ir acomodando el instrumento a, a lo que, a, a cómo uno es, a lo, cómo uno siente el mundo también. Eh de hecho la guitarra la afino generalmente un tono más abajo de lo normal porque primero empecé a afinarla a medio tono por como la tocaba Nirvana, Alice in Chains pero luego me di cuenta que un tono medio tono más abajo o sea, antes la afinaba en re sostenido, era la afino en re era como una forma que me acomodaba más a, a mi voz a, a lo que quería eh, hacer en el fondo lo que quería eh, transmitir de alguna manera si bien estoy ligado a la literatura, porque estudié eso, mi forma de, de relacionarme con el mundo es más auditiva, más, más sonora. Entonces, desde ahí también me relaciono con la palabra. Y por eso, eh, por lo menos musicalmente, primero hago música. Luego pienso en textos eh, y en melodías. O, o, o a partir de tarareos vienen melodías y luego eh, completo con letras. Pero en el último tiempo, no sé, los últimos cuatro años, he estado como tratando de, de romper con esa lógica de composición y he estado escribiendo primero, eh, porque me empecé a acercar de manera mucho más, eh, más profunda a, a ciertas formas poéticas populares, como la décima, la seguidilla, que es parte de la segunda parte de la cueca chilena. Eh, más que nada como un juego también, pero también para un poco salirme de esa estructura de hacer música y luego hacer letra y pensar primero en escribir y luego hacerle música a eso que escribí y, y me metí en el mundo de, la, de esas estructuras poéticas populares que son métricas precisamente porque esa escritura luego te permite ponerle música, cualquier melodía en el fondo porque ya tiene una musicalidad interna bien definida no es como el verso libre que tiene una estructura, tiene una melodía, tiene, tiene un ritmo, principalmente, eh, que luego no es tan fácil eh, llevarlo a la música, porque la música es otra cosa, o la canción en este caso es otra cosa. Siempre pienso como en, en, los, en las bandas o músicos, músicas que han, que, han, que han musicalizado poesía, y es un trabajo bien complejo. Uno de los trabajos más icónicos en Chile, al menos, es de los Jaivas, con altura de Machu Picchu, en donde ellos, en la forma en que musicalizan los textos de Pablo Neruda, eh, no, no rompen con la métrica interna del poema, por ejemplo. En cambio, si uno escucha eh, la composición eh, de Inti eh, de Patricio Mans, pero que luego interpretan como Inti de las de la décimas de la autobiografía en versos de Violeta Parra eh, eh, hay una en la axiliada del sur es eh, un tema muy bellísimo pero eh, eh, o, o el mismo caso de Violeta Parra que si uno escucha sus décimas cantadas en este caso volver a los 17 eh, rompe con la métrica de la palabra y eso también no, no lo digo ne negativamente, sino que también es un proceso interesante, porque hay quienes se espantan con eh, gente del mundo de la literatura, o gente del mundo de, de, de, de la palabra y la música, eh, se espantan con el uso de la palabra en la canción, rompiendo la métrica de la palabra, supeditándola o a, a la métrica de la música o de la melodía que, que, que creaste antes de hacer la, la, la, la, la letra. Eh, en el fondo, no, trato de no, eh, de no encerrarme bajo ninguna eh, estructura. Simplemente estudio todas esas formas para de algún modo ir variando, ir jugando, eh, ir incorporando nuevos elementos, pero sin ser un ortodoxo de nada en realidad. ¿no? La, no he perdido todavía esa lógica de experimentar constantemente, como que es, es lo único que, que me sale más natural en realidad. Como romper, la, hay como un impulso un poco punk de matar siempre al padre en ese sentido, ¿no? como de, de no casarte con ninguna estructura, respetar a quienes sí lo hacen, respetar todas las formas que existan, pero... Eh, pero eso no tiene por qué determinar tu trabajo eh, a la hora de, de, de encaminarlo. Antes era más música, ahora busco un equilibrio entre la palabra y la música, cada vez más. Eh, eh, hay, ahora estoy construyendo un trabajo que se llama Beta, para un proyecto de banda que se llama Proyecto Roto, eh, y esas canciones son más historias eh, no, no es tanto collage de palabras como en algún momento eh, hice con un disco que se llama Útero que, si bien hay una idea general en Útero por ejemplo eh, que está relacionado con la, con, con la madre eh, no, lo que las palabras que hay ahí es, es como un collage, simplemente no, no, hay, no, no es una letra que esté compuesta de principio a fin con una coherencia eh, como absoluta, eh, todo versa en torno a, a esta idea de, de la madre sin caer tampoco completamente en la autobiografía sino que hay refer mucha referencia literaria, a quien Saburo es, a Juan Rulfo, eh, etcétera, etcétera eh, pero ahora estoy como en otro, en otro momento, donde estoy buscando como textos para las canciones, al menos para ese trabajo que se llama Beta, mucho más, eh, más ligada a, a, a contar una historia, ¿no? Eh, y usando recursos muy simples, eh, el único recurso literario que, o el, el principal es la comparación, nada ¿no? más, no hay muchas otras cosas. Como eh, un, un poco también para ir desafiándose, desafiándome a mí mismo, eh, pero también porque eh, cada momento uno, uno vive cada momento eh, eh, de forma diferente. Entonces, en este momento estoy en esa parada más reflexiva, tal vez, si es que, si es que te hubiera que definirla. <risa> no puedo eh, hacer una diferencia absoluta entre lo que es la vida y la creación, en este caso. O sea, si bien a veces me escapo ahí un poco, pero está siempre, siempre ligado. Eh, tampoco se trata de que todo lo que uno haga, o todo lo que yo haga, esté vinculado con la autobiografía, pero sí hay elementos de la realidad que uno toma, que va tomando vivencias que, va, que, que van gatillando son como puertas o ventanas que una traviesa que, que te permiten como causar un trabajo eh, de alguna manera y eh, ahí es importante la memoria, entendiendo la memoria como algo súper frágil también como la memoria es la fragilidad absoluta entonces desde esa fragilidad también trabajar entendiendo que, que, que ese trabajo final no es la reprodu, reproducción absoluta de algo que uno vivió sino que eso es algo que, lo que uno vivió, eh, gatilló eh, finalmente en la construcción de algo completamente diferente. Cuando era más chico, idealizaba mucho más el trabajo colectivo, eh, pero con el tiempo he ido entendiendo que eh, hay una tensión que hay que abrazar, que es la, como el individuo colectivo, hay que es una relación tensa, ¿no? hay una tensión en el medio eh, y que hay que saber abrazarla de algún modo eh, porque si no, eh, terminaríamos mucho eh, en una montaña <ríe> aislados del mundo eh, entonces, sigo hasta el día de hoy eh, buscando maneras de trabajar colectivamente pero ya no con desde esa mirada idealista que tenía antes, entendiendo que hay roces, entendiendo entendiendo que son finitas esas relaciones, en muchos casos. Entonces, eh, lo que hago ahora es, es trabajar colectivamente, pero estacionalmente, no, no de manera constante. Es como eh, armar, de, por decirlo de alguna forma, como colectivos, eh, que duran que tienen caducidad ¿no? como que duran seis meses como equipos de trabajo para proyectos en, en particular ya sean proyectos pedagógicos o musicales o literarios eh, pero no casarse en ese sentido con un grupo eh, de manera infinita eh, entendiendo todos los que participamos eh, que ese trabajo se va a acabar <ríe> en el fondo así es Así es como estoy resolviendo esa tensión individuo-colectivo en este momento. Bueno, a, a la gestión yo llegué de, de casualidad, nunca, nunca, lo, nunca me, lo, me lo planteé. De hecho llegué a la gestión eh, estando acá, en este lugar, <ríe> porque no lo, no lo había aquí en Martadero, yo no, lo había, no estaba dentro de mis planes. Entonces, empecé a ver lo que hacían acá, lo que hacían en otros lugares y por la necesidad misma de, de, de buscar recursos para lo que estaba pensando hace 11, 12 años atrás. Y, y poco a poco me fui insertando en, en, en ese mundo. De hecho, si bien antiguo, hace unos años ponía en mi, en mi currículum un gestor cultural ahora ya no lo uso porque no me tampoco me sienta cómodo no me como, eh, porque no me dedico al 100% no me dedico 100% a eso ¿no? eh, la gestión la veo como un rol que es sumamente importante porque cuando asumo ese rol prefiero o sea, a ver, ¿cómo, ¿cómo lo explico? Eh, no creo que la gestión sea más importante que, que, eh, que la obra en sí, ¿no? Como es un camino para... Entonces, eh, cuando asumo un rol de gestor, me trato de invisibilizarme lo más que puedo. En el fondo... Eh, porque hay muchos casos en donde el gestor pasa a ser más importante que la obra o que los artistas eh, y, y ahí es donde choco con ese con, con, con el mundo ¿no? eh, pero por eso en, en la actualidad la gestión la veo solo como una forma de administrar, de administrar de buscar recursos para llevar a cabo proyectos ya sea personales o colectivos eh, pero entendiendo la importancia que tiene también ¿no? como que, que es vital eh, he tratado en algunos momentos como de, de alejarme y buscar como que otras personas o buscar apoyo en otras personas para que hagan ese, ese trabajo pero al final como el siento que hacer eso también sería perder como la esencia de esa autonomía que te permite ser gestor y crear al mismo tiempo. Eh, y entrar en una lógica productiva en la que tampoco me interesa entrar. Como, eh, si bien tengo, ten, tengo relación con el mundo de la industria musical, con el mundo de la industria del libro, con el, como que eh, están ahí eso eh, está ahí ese mundo pero yo, yo trato como de no de no traspasar eh, a ese bando del todo porque eh, por lo mismo porque no no, no, no no podría o no puedo no entrar en mi lógica entrar en esta lógica productiva así absoluta siempre estoy haciendo cosas pero no no para eh, no para que, para que se transformen necesariamente en un producto eh, todo el tiempo, algo vendible, no sé. Eh, me cuesta publicar discos por lo mismo. <ríe> eh, hay muchos muchos discos que están, o muchos trabajos que están en carpeta hace muchos años, y son muchos, <ríe> pero siempre el, el paso a, a, para publicar es como cuando uno cuando entro como en, en, en la definición, en ese momento, como que he hecho un paso atrás. Eh, porque también está el trabajo pedagógico, que en el que he estado más involucrado en los últimos años. Que es igual de importante también. No, no con una idea de... de o sea, un, el trabajo pedagógico desde... Eh, entendido desde... Desde lo dialéctico, principalmente, como una forma de comunicarte con, con diferentes seres, comunidades, eh, generando instancias eh, en las que haya un, un intercambio de, de, de saberes. ¿no? Sí, nada, en este momento en cuanto a gestión, junto a Eliana Hersten, que es mi compañera y, y con quienes realizamos eh, lo, la mayoría de los proyectos en los que estoy en la actualidad, eh, eh, trabajamos a través de un organismo que se llama RUNRUN, Run, que si bien eh, eh, jurídicamente está, eh, eh, es una fundación, eh, no es solo para fines administrativos, finalmente, porque en la práctica, en el hecho, somos un, un colectivo de dos personas eh, que constantemente estamos... Eh, eh, extendiendo invitaciones a diferentes artistas tanto de chile como de otros lados eh, para juntarnos y armar estos colectivos eh, como temporales para proyectos específicos principalmente proyectos que están vinculados con, con el trabajo comunitario eh, más que desde el fomento más que para ir a fomentar las artes eh, para eh, dialogar o las artes como medio relacional eh, para hablar de cosas más cotidianas igual. y si alguien de, ese, de esos grupos con los que trabajamos en las comunidades eh, se encuentra con, con, con que la música o la literatura o las artes visuales son es, es algo que tenían ahí guardado y luego lo desarrollan por su propio cuenta eh, eso ya es como un, un objetivo igual de importante, pero, pero ya posterior. ¿no? Como, eh, más a, eh, que, que, que está fuera de, de, de la temporalidad ¿no? del, del proyecto en sí mismo. Fin, entre el 2009 y, o sea, 2019 y 2020, antes que comenzara la pandemia, ...estuvimos trabajando en, un, en, en, un, en una localidad campesina del centro sur de Chile... ...que se llama Batuco, que está en la región del Maule... ...ahí estuvimos viviendo, fuimos como residentes... A ...hacer una residencia de arte colaborativo... Eh, ...junto a Eliana, el, estuvimos viviendo casi cuatro meses... ...y en ese tiempo desarrollamos... Eh, todo, todo un diálogo con, con, con vecinos y vecinas de allá y a partir de ese diálogo fuimos construyendo diferentes eh, como obras eh, pero de forma colaborativa junto al, a la misma comunidad eh, y de ahí surgió un disco de Cueca que se cruza con Relato Oral y con... con eh, con paisajes sonoros también eh, como empezó la pandemia no pudimos volver al territorio para finalizar como debía, debiésemos finalizar, surgió un librito con una serie de de, eh, de trabajos visuales que estuvimos realizando en ese tiempo eh, y nada, hasta el día de hoy con esas vecinas y vecinos tenemos comunicación eh, entendiendo que eh, en, entendiendo o bajo la misma lógica que, que comentaba antes que eh, no es que fue, fuésemos allá a decir todo el mundo puede ser puede ser artista de la noche a la mañana sino que eh, entendiendo que como seres humanos tenemos la potencia de serlo ¿no? y, y si luego Alguien eh, quiere seguir ese camino, eh, lo va a seguir por su propia cuenta. De hecho hay una vecina de allá, Alejandra, que está ahora completamente dedicada a la fotografía a partir de ese, de, esa, de ese diálogo que tuvimos en esos meses. Pero eso ya es por, por, por, porque se dio cuenta que le gustaba y ya no es mérito nuestro, sino que ya es mérito de ella. ¿no? Sí, en cuanto a la producción musical eh, el, a través de Run, Run también tenemos un sello que se llama sello precario <risas> y sello precario desde de su nombre un, un poco una burla ¿no? <risas> a, a toda esa lógica industrial eh, porque o sea en, el rol de productor musical es una categoría que entra en, en, en, en la lógica de la industria musical. Entonces, eh, yo lo veo más como, eh, como un diálogo entre dos personas que se tienen mucha confianza y, y quieren construir algo en conjunto. Uno desde un rol desde atrás, desde la máquina, y el otro desde la composición y la interpretación. Hasta el momento eh, he, he producido solo dos discos, uno de, que se llama Priamo, aquí ya sé los restos de Héctor, de Jorge Reynún, y, y otro que se llama La última cena de los buitres, de Isma Rivera. Eh, y han sido trabajos súper eh, bonitos, procesos bien largos. Eh, por ejemplo, con Jorge Reynún estuvimos como planificando ese disco por muchos años, <risa> eh, buscando locaciones, eh, hasta que nos dimos cuenta que teníamos que grabar la pieza de su abuela fallecida hace unos años. Y ahí armamos el, el, el estudio eh, con mi equipo, eh, que el estudio se llama La pieza oscura, de hecho, que ahí, ahí grabo todo para sello precario es como trabajar desde esa lógica igual, como entendiendo que el estudio de grabación no es una cosa intocable, o sea, que puede eh, que, que uno puede grabar en cualquier parte, eh, entendiendo que o sea, hay, hay cosas que un estudio te permite eh, para que no haya tanta tanto ruido, tanta, tanta, para que no se filtren eh, sonidos del exterior, o para simular lo más posible eh, un ambiente en donde no haya tanto rebote, pero, pero también eh, todos esos elementos eh, uno los puede utilizar a su favor, los puede incorporar conscientemente dentro de... De hecho en ese disco de, de Jorge Reynún eh, se filtran ladrillos de perros y todo, que no son... No son insertados posteriormente sino que se... se, se eh, sí, eh, estábamos grabando y se escuchaban los perros de afuera del patio de al lado de la casa entonces eh, todo eso al final termina como eh, ese elemento casual cotidiano termina siendo incorporado dentro de, de, del fonograma <risa> eh, y está pensado así desde antes el caso de del disco de Isma Rivera fue diferente porque ahí trabajé más con máquinas, ¿sí? como con un controlador, haciendo bases eh, y componiendo parte de ese trabajo, entonces fue como otra relación, ahí el otro tipo de trabajo y ahora próximamente voy a producir o grabar un disco de, de un chico brasileño, se llama Flavio de Frey, este año, y eso va a ser solo guitarra y voz eh, y algunas cositas. En este momento estoy grabando en el Maule, ahí tengo todos mis equipos, en una zona que se llama Colbún, ahí está la pieza oscura. Y produciendo pensando en, lo, en los discos de Proyecto Roto, que es la banda eh, la que eh, Gato, Gato Muñoz, de acá de Cocha, está haciendo las baterías, eh, Juan Malebrán va a hacer los bajos, <ríe> y van a haber diferentes guitarristas invitados allá de Chile, Sergio Zuleta, Alexis Guastavino, y nada, eso es como el presente en cuanto a producción musical. ¡Uh! <ríe> Sí, es complicado pero yo entiendo el país o la identidad primero como, como mi familia ¿no? como la familia más cercana o sea, como ese es mi primer país <ríe> eh, mi mamá, mi papá, mis hermanos mi hermana entonces eh, y eh, o sea, entiendo que existen estos límites políticos pero también trato de manejarme a través de, de, de los límites culturales que hay en cada zona que es lo que finalmente eh, va también determinando tu forma de ser tu forma de hablar desde lo lingüístico por ejemplo no, no, no podría rehuir de la forma en que se habla en el territorio chileno es como eh, asimismo el, el tiempo en que vivía acá en Bolivia, eh, no podía dejar de escuchar la forma en que hablaban en Cochabamba y La Paz, como, eh, eh, como algo que, que está ahí, no, como notar esas diferencias, no para marcar diferencias absolutas, sino que precisamente para, eh, para valorar que hay diferentes formas de... de eh, de entender el mundo si la palabra al final es eso ¿no? Como la forma en que eh, en cómo vamos nombrando lo que está, está a nuestro alrededor y cada territorio tiene su, su propia geografía, su propio clima eh, sus propios eh, su propio hechos históricos y todo eso va, va de alguna forma eh, eh, formando la identidad tanto individual como colectiva de quienes habitan ese territorio, pero eh, pero igual es, es, es complejo o para mí al menos es complejo el tema de la identidad y por eso lo, lo, lo abordo en el trabajo tanto pedagógico como, como musical porque eh, entendiendo que es un tema complejo eh, como que no, no deja, nunca está definido, porque eh, para mí hay dos seres en el mundo, dos tipos de personas, <risa> eh, ne, o hay dos, dos elementos que están en tensión constantemente, eh, y que uno tiende hacia, más hacia un lado que hacia, hacia el otro, dependiendo de la etapa de la vida en la que está, pero están quienes quieren conservar y quienes quieren revolucionar, ¿no? eh, o quienes quieren cambiar, entonces en esa tensión se van moviendo eh, las cosas, tanto internamente, personalmente, como colectivamente. Entonces, eh, el, la identidad viene, viene de esa tensión también, ¿no? como de, eh, de cómo, por ejemplo, en, en, en Chile, hay, hemos sido bombardeados por los medios de información, eh, por la televisión en los 80, la, en plena dictadura, yo era un niño, pero luego eh, con el tiempo también ha continuado ese, esa idea, por ejemplo, de que el chileno habla mal, y, y los chilenos terminan creyendo que es así, porque nadie, ni en las escuelas, se explica cuál es, de dónde proviene esa forma. Eh, cuando eh, lo mismo pasa acá en Bolivia, eh, hay, una, hay una forma, eh, no sé, cuando me, me, me ofrecen eh, eh, refresco, no sé, me dicen, te lo sirvo más, eh, eh, más gaseosa. ¿no? Entonces todas esas formas son propias de, de, de cada territorio y no significan ni errores, ni no que significa que las, las cosas están moviéndose constantemente eh, de un lado para otro y van a derivar en, en, en 100, 200, 300 años más y en otra cosa, al final. Como... Entender que estamos en constante movimiento. Como que me, me, me posiciono desde ahí. Si es que me tengo que posicionar en algún lado, me posiciono en el movimiento. Como entender que las cosas Inevitablemente van a cambiar en, algún, en alguna fase de nuestras vidas. La transhumancia la ubico en un punto intermedio entre el sedentarismo y, y el ser nómade. Porque hago la diferencia entre ser nómade y transhumante porque ser transhuman, la transhumancia o sea, en la trashumancia se vuelve, se regresa a la casa. Eh, aun cuando existan eh, diferentes estaciones eh, de paso, pero siempre, siempre está, eh, aunque no se regrese, siempre está eh, la idea de regresar. Eh, los pastores, cuando. Eh, lo, no sé, en diferentes partes, acá en, en la zona norte, en, eh, en, en el altiplano, para el sur de Chile, eh, cuando hacen veranadas, eh, van con sus animales, pero luego regresan a su casa. Es, es una transhumancia, eh, es, un, es un viaje con, con boleto de, de, de regreso. <risa> eh, pero, pero claro, entendiendo también que en el camino pueden pasar muchas cosas y también porque siempre, siempre he pensado que soy muy mal viajero <risa> porque, porque llego a un lugar y me quedo mucho tiempo no, no, pienso que voy a quedarme un tiempo y luego regresar pero en realidad me quedo más tiempo del que... en Bolivia me pasó, vine un mes, me quedé tres años fui a Lima dos días y me quedé un año entonces como que ese tipo de cosas eh, me han ido reafirmando esta idea de la transhumancia como algo, ah, como, un, como un concepto al cual abrazar también. Como, y que de una de, de u otra manera también determina el trabajo, tanto el trabajo pedagógico como el, como el musical. Olivia, nada, ya lo dije al inicio, como que si hay algo ...que no tenía planificado y era meterme en el mundo de la gestión cultural... ...eso es gracias a, a mi estadía acá en Bolivia. Y en cuanto a, a lo musical... ...sí he ido incorporando cosas... ...cosas como propias del territorio... ...de hecho con AUSA, con Dante Domínguez... ...tenemos una improvisación musical que se llama Chaki... Eh, a través de un proyecto de improvisación musical que tengo que se llama Tarca y Ocarina y eso es, es muy de acá en realidad como que toda la idea, todo surge aun cuando estaba viviendo en Chile en ese momento eh, surge a partir de mi relación con Bolivia en realidad y nada, eso es como mi segunda casa